Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Quiero agradecerle a todos los suscriptores que se han ido vinculando a este nuevo canal, donde estaremos hablando de temas estratégicos y coyunturales de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que ha sido polémico durante los últimos años, y tiene que ver con la problemática que existe entre el servicio de taxi y las plataformas digitales. Es muy importante empezar hablando del problema de los taxis a partir de los problemas que históricamente se han venido presentando en el sector. Estas problemáticas que voy a señalar son problemáticas que se han constituido como las más visibles o más relevantes dentro de la opinión pública en términos generales, pero esto no significa que sean las únicas o que sean las más importantes, simplemente son las más visibles y las que de forma general se han mantenido en el tiempo. La primera de ellas tiene que ver con el acceso. Durante muchísimos años, una de las principales quejas que manifestaba la ciudadanía era la dificultad que se tenía para poder acceder a un servicio de taxi en cualquier parte de la ciudad. Es decir, que había momentos donde la demanda del servicio, la cantidad de personas que necesitaban el servicio era mucho más alta que la cantidad de taxis que podían prestar este servicio. Este problema ha estado ligado a otra problemática que también se ha venido desarrollando con el tiempo y que inclusive hoy en día es motivo de debate en el Congreso de la República y es el tema de los cupos. Los cupos se crean en el país a partir de la reglamentación que expide el gobierno nacional en el año 2001 para poder regular el servicio de taxi. Allí se implementa un nuevo concepto que es el que se le denomina la capacidad transportadora. La capacidad transportadora es la cantidad de vehículos que pueden prestar el servicio de taxi en una ciudad o municipio determinado. A cada autoridad municipal o distrital, es decir, al alcalde o alcaldesa correspondiente, le corresponde determinar a partir de estudios técnicos cuántos taxis son los que se requieren para la ciudad. Eso se establece a partir de una fórmula que está en el decreto 100 72 del año 2001 y donde se establece un indicador con el cual se determina si la oferta que existe es suficiente o si se requiere incrementar para poder satisfacer las necesidades del servicio, sin embargo en ciudades como Bogotá esta fórmula o estos estudios técnicos han determinado siempre que existe una sobreoferta del servicio. Es decir, la fórmula que allí está indicada arroja siempre un resultado en el cual se indica que el número de taxis que actualmente es de 52.000 vehículos en ciudades como Bogotá es mucho más grande que la cantidad de vehículos que se necesitan para poder prestar el servicio. Aquí ya encontramos dos problemas que históricamente se han venido presentando. El acceso al servicio y el tema de los cupos. Los dos se interrelacionan pero es justamente a partir de ellos que se empieza a manifestar una inconformidad por parte de los usuarios del servicio. Un promedio de 150 denuncias de malos comportamientos de conductores de taxis llegan al mes a la cuenta de Twitter de la Secretaría Distrital de Movilidad. El tercer problema, que también ha sido y quizás es uno de los más importantes, tiene que ver con el servicio al cliente. Los usuarios de taxi normalmente se quejan del servicio de taxi por la calidad en el servicio que presta el conductor del vehículo en el cual es transportado. Esta ha sido una de las quejas que reiterativamente han manifestado los ciudadanos históricamente. A pesar de que en el gremio existen muchas organizaciones que han procurado por mejorar este aspecto del servicio, la opinión generalizada que se mantiene es que la calidad del mismo es precaria. Pero eso lo vamos a explicar más adelante, vamos a analizar el porqué de esta percepción y cuál es la realidad frente a este punto particular de la problemática. El cuarto problema que también se ha identificado de forma generalizada tiene que ver con las tarifas. Por un lado, tenemos que los usuarios del servicio se quejaban de que en algunos momentos los conductores de taxi cobraban tarifas mucho más elevadas que las que determinaba la norma. Por el otro lado, también tenemos la realidad del conductor y del empresario en la cual pues las tarifas poco o casi nunca son actualizadas. A veces duran hasta 3, 4 o 5 años para ser actualizadas y esto genera un deterioro en la capacidad adquisitiva del trabajador. Dado que tanto la inflación como la variación en los precios de los combustibles, y del mantenimiento de los vehículos va variando y eso va haciendo que las utilidades o el beneficio con el tiempo sean mucho menores. Un tema asociado a las tarifas es el tema de la competencia entre las empresas de taxi. Es muy común que cuando un usuario aborda un servicio de taxi no se fija qué empresa está afiliado el vehículo. La razón es que no existen incentivos a nivel empresarial que inviten a las empresas a motivar un cambio particular en el servicio. ¿Con esto a qué me refiero? A que si una empresa eh, genera inversiones en materia de confort, de calidad, en el servicio, de educación o de cualquier otra índole que mejore la calidad del servicio, esta no se va a ver recompensada a partir de la tarifa que se le cobra al usuario porque el modelo de negocio no está en función de eso. Para una empresa lo importante es tener mayor número de vehículos afiliados porque es a partir de allí que se generan sus ingresos. En el modelo de negocio de las empresas de taxi, una de las principales fuentes de ingreso es la que está determinada a partir del cobro que se le genera a cada vehículo por estar afiliado allí. A este cobro se le conoce como el rodamiento. Una empresa, por ejemplo, supongamos taxis libres, que tiene alrededor de 17 mil taxis afiliados aquí en Bogotá, de los 52 mil que tiene el mercado, cobra cerca de 55 mil pesos mensuales porque un vehículo esté afiliado a su empresa. Si esta empresa tiene cerca de 17 mil vehículos y cobra una tarifa mensual de 55 mil pesos por vehículo a razón del rodamiento, esta empresa está generando cerca de 935 millones de pesos de ingresos esto, digamos que a manera de gem, pero esos 935 millones de pesos son indiferentes de si el vehículo presta o no presta el servicio, si presta o no presta un buen servicio de taxi y si trabaja más o menos días en el mes o más o menos horas en el día. Independientemente de estos factores, para la empresa de taxi siempre va a ser un negocio porque sus ingresos no están en función del servicio que se le presta al usuario ni de la cantidad de servicios que se le prestan, sino del número de vehículos que esté afiliado. Es decir, que entre más vehículos afiliados, mayor nivel de ingreso va a tener la empresa de transporte. Esta situación hace que para el sector empresarial la competitividad no esté en función del servicio, sino en función del número de vehículos afiliados. Es decir, el modelo de negocio no es un modelo de negocio que le apunte a las personas, sino a las cosas, a los vehículos. Esta situación se presenta por otro problema que también vamos a mencionar acá y es la excesiva regulación que tiene el servicio de taxi para desarrollar su actividad. El Estado en Colombia regula absolutamente todo lo que hace un taxi. Entonces, todos los carros que prestan el servicio de taxi tienen que ser amarillos, deben tener una serie de distintivos en sus puertas y en sus techos para que puedan ser identificados visiblemente, deben cobrar las tarifas a partir de un sistema que es conocido como el taxímetro. Esas tarifas deben ser las que autoricen las autoridades territoriales correspondientes en este caso pues son los alcaldes municipales o distritales también deben contar con una serie de seguros que les permiten garantizar la seguridad de los clientes entonces tenemos seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual tenemos el seguro obligatorio el SOAT que pues todos los vehículos en el país deben tenerlo tenemos también el tarjetón de identificación del conductor y así tenemos muchas normas que regulan de forma muy específica el funcionamiento del servicio de taxi. Hasta, por ejemplo, las licencias de conducción de las personas que prestan el servicio. Son licencias que por ser de servicio público tienen que estarse renovando cada tres años, cosa que también genera unas características muy especiales, pero de excesiva regulación por parte del Estado. Al no haber incentivos para la inversión, al no haber incentivos para innovar, pues esto desemboca en un problema que también sumamos aquí y es la falta de innovación y desarrollo en el sector. Si bien es cierto que se han incorporado sistemas tecnológicos para la prestación del servicio, el gremio de los taxis en Colombia no es un gremio que se destaque por hacer estudios que permitan el mejoramiento del servicio a partir de la identificación de problemáticas o de nuevas condiciones coyunturales a nivel social o económico que induzcan a una prestación del servicio que sea diferente Por ejemplo, tenemos estrategias como el carpooling o más conocido en el país como el servicio colectivo. El servicio colectivo o el carpooling es una estrategia que se ha implementado en muchas partes del mundo con el ánimo de minimizar los costos del servicio a los usuarios, adicionalmente con el ánimo de fomentar la maximización de las ganancias del operador del servicio. Sin embargo, aquí en Colombia para el servicio de taxi eso es prohibido, a pesar de que en el mundo la coyuntura social y económica induzca a ...que este tipo de sistemas económicos de carácter colaborativo sean más comunes. Otro tema muy importante tiene que ver con la seguridad. La seguridad constituye uno de los elementos determinantes para que un usuario consuma un servicio. Asimismo, los conductores de taxi se han visto muy afectados por los hechos de inseguridad en las ciudades. Y si a esto le sumamos la precariedad laboral con la cual viven los conductores de taxi por faltas de garantías prestacionales, de estabilidad laboral, de acceso a la educación y hasta el mejoramiento de su calidad de vida, podemos ver que el problema es bien amplio. La falta de organización gremial también es un hecho determinante dentro de todo este análisis de problemáticas en el servicio de taxi. Existen muchas organizaciones que buscan agrupar a conductores o a empresarios o a usuarios del servicio de taxi para garantizar sus derechos. Sin embargo, son organizaciones que han tenido un impacto limitado y que no han incidido en la formulación y gestión de soluciones efectivas para cada uno de los problemas aquí señalados. En resumidas cuentas, tenemos 10 grandes problemas que son los más visibles e históricos del servicio de taxi tenemos las limitaciones de acceso al servicio las tarifas el servicio al cliente los cupos la excesiva regulación por parte del estado poca o nula inversión en investigación y desarrollo que no existe competencia a nivel empresarial en el sector la falta de organización a nivel gremial la inseguridad y la precariedad laboral nuestro segundo elemento a analizar el día de hoy es la relación que existe entre la tecnología y la prestación del servicio de taxi en colombia para nadie es un un secreto que la implementación de plataformas tecnológicas ha cambiado nuestras vidas, no solamente en términos laborales o académicos, sino en general en todas nuestras rutinas y dinámicas de la vida cotidiana. Más allá de esto, el servicio de transporte en vehículos tipo taxi ha sido uno de los que más ha innovado en materia tecnológica a lo largo de su historia. Inició prestando sus servicios en la calle, posteriormente se implementó el servicio de solicitud de taxi a través de llamadas telefónicas donde se implementaron los radiotelefonos para que los vehículos pudieran comunicarse con la central o con la empresa para poder gestionar los servicios. Hacia comienzos del año 2000 se implementó un sistema conocido como el satelital o sistema de posicionamiento global a través del GPS como también se implementó posteriormente el zonal y las aplicaciones a través de smartphone o tabletas, en donde empresas como Taxis Libres fueron precursoras y líderes en el proceso. Sin embargo... A partir del año 2013 ingresan a Colombia varias plataformas tecnológicas, entre las cuales encontramos Uber, quien llega con una promesa de prestar servicios que pretendían atender algunas de las problemáticas que anteriormente señalamos. Entre ellas identificamos la seguridad, el acceso al servicio, el servicio al cliente y el confort. Ese mismo año inician operaciones en el país plataformas del servicio de taxi como EasyTaxi o Tapsi. En el año 2015 inicia operaciones Cabify en Colombia y en el año 2018 entran en el mercado plataformas como Bit, Fori, Mat, Pickup y en el año 2019 Didi. El rápido crecimiento que obtiene una plataforma como Uber para posicionarse en el mercado hace que sus problemas no se hagan esperar y empiezan las demandas, las quejas e inclusive manifestaciones de que no se estaban pagando algunos impuestos en el país, hacía que su actividad se constituyera en ilegal, principalmente por el tema de competencias desleales. El problema de legalidad de las plataformas tecnológicas ha estado fundamentado en el Estatuto del Transporte, pues es allí donde se establece cuáles son las características del servicio público de transporte y del servicio privado. Allí se establece que cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte debería realizarse con empresas de transporte público legalmente habilitadas y en los vehículos que son autorizados por el Gobierno Nacional. A partir de este artículo es que se ha desarrollado el debate entre la legalidad e ilegalidad de las plataformas digitales. Las plataformas digitales han utilizado un argumento que es el que les ha servido para su defensa y es que ellos manifiestan que no son empresas de transporte, sino que son intermediarios que facilitan la comunicación entre un prestador del servicio y un usuario quien lo demanda. En este sentido, lo que podemos identificar es que las plataformas de transporte manifiestan ser un medio de comunicación entre dos actores dentro de la industria el usuario y el operador del servicio. Tal vez durante los años 2014, 2015 y 2016 fue cuando más se desarrollaron manifestaciones y protestas por parte del sector de los taxis en contra de las plataformas digitales. Aquí empezamos a abordar el tercer elemento que hace parte de este análisis y es esa dicotomía que existe entre la legalidad en la prestación del servicio y la innovación para facilitar las soluciones a los problemas anteriormente señalados. Muchas sanciones han sido interpuestas por la Superintendencia de Transporte e inclusive han llegado a estados judiciales con el ánimo de poder solucionar desde el punto de vista jurídico la legalidad o ilegalidad existente en la prestación de este servicio. Por otro lado, tenemos la innovación, la innovación asociada a una forma más eficiente y efectiva de prestar el servicio. Sin embargo, esta innovación siempre ha estado enmarcada en un conflicto con la legalidad, pues la forma en cómo funcionan estas plataformas hace que la concepción del modelo de negocio sea totalmente distinta. Desde este punto de vista, el eje central de la problemática es el modelo de negocio. Para el servicio de taxi, el modelo de negocio está basado en la regulación por parte del Estado que si bien es excesiva, regula todos los aspectos que son inherentes al desarrollo y prestación del servicio público en Colombia. Por otro lado, tenemos las plataformas digitales, quienes plantean un modelo de negocio totalmente distinto, donde las leyes del mercado sean el principal eje rector de la dinámica que allí se desarrolla. Los principales aspectos que diferencian estos dos modelos de negocio son los siguientes. En la actualidad, el servicio de taxi se presta en vehículos que son homologados y autorizados por el Ministerio del Transporte para desarrollar esa actividad económica. Estos carros tienen que estar afiliados a una empresa que no necesariamente son los propietarios del vehículo. En este momento tenemos tres actores, tenemos un conductor que es el operador del vehículo, tenemos un propietario del taxi que puede ser un particular o la empresa de los taxis y la empresa de taxis que es a donde se encuentra afiliado dicho vehículo. Cuando se presta el servicio, la tarifa que allí se cobra es la tarifa que es establecida por los alcaldes municipales o distritales. Esta tarifa es la misma para todas las empresas y vehículos que prestan el servicio de taxi. Por ejemplo, aquí en Bogotá podemos tener empresas como Taxis Libres o Tax Express. Esas dos empresas, independientemente de la calidad o el tipo de servicio que se preste o de las características particulares que la empresa pueda proveer, la tarifa que se le debe cobrar al usuario por la prestación del servicio es la misma. En el modelo de negocio del servicio de taxi, lo importante es tener mayor número de vehículos afiliados. Eso genera un mayor nivel de ingreso. Las tarifas que se cobran en estas plataformas digitales son tarifas que son fijadas por la misma aplicación a partir de logaritmos que son previamente establecidos. Allí se implementa una tarifa que es dinámica. Adicionalmente, si un usuario se fideliza con la plataforma, esto implicaría que una proporción de sus ingresos pasaría a ser parte de la plataforma digital. Teniendo en cuenta estas generalidades, podríamos pensar en cuáles son esos desafíos que hacia al futuro tiene la industria del taxi, ya que se viene la implementación de los vehículos autónomos, los cuales van a ser comunes cuando se empiece a implementar la tecnología 5G. Allí será determinante poder comprender cuál será el rol entre las plataformas y las empresas de transporte e inclusive mirar cuál será el impacto a nivel social de la actividad laboral que es desempeñada por miles de personas en el mundo. Desde el año 2014 han cursado por el Congreso de la República múltiples proyectos de ley para tratar de regular la actividad. Inclusive en algún momento Uber presentó un proyecto de ley de iniciativa popular en el cual recogieron más de 2 millones de firmas. Sin embargo, este proyecto se cayó en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Actualmente cursan en el Congreso más de seis proyectos de ley. Todos estos se han unificado y entre las múltiples propuestas que hay está la de acabar con los cupos, de generar que las tarifas sean dinámicas e inclusive en algunos momentos se ha propuesto que las mismas plataformas digitales ayuden a financiar el mejoramiento del servicio de taxi. Como lo podemos ver, esta problemática se desarrolla desde distintas dimensiones. Por un lado tenemos una dimensión económica a partir de la cual se trabaja el modelo de negocio una dimensión social donde es necesario revisar las condiciones laborales en las cuales se presta este servicio, la garantía de derechos tanto para usuarios como para conductores e inclusive a nivel empresarial en materia de competencia. Una dimensión tecnológica donde se hace necesario revisar cómo se articula la normatividad y regulación de la actividad económica versus la innovación y desarrollo que son propuestas por los avances y desarrollos tecnológicos y una dimensión política en la cual se pueda revisar los niveles de incidencia para la toma de decisiones en materia de política pública. La próxima semana publicaré un video de análisis de la dimensión económica. Allí realizaré un análisis comparativo entre el sistema de taxis y las plataformas digitales. Revisaremos en detalle cómo funciona cada modelo de negocio y cuáles son las desventajas y desventajas de cada uno de ellos. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse a mi canal y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.